Pues la verdad este ha sido mi primer editatón de Wikimedia que yo he hecho y la mera verdad es mucho mejor de lo que podía esperar. Uh, sí fueron largas horas, fue cansado, pero realizamos mucho trabajo muy bueno y conocí a muchas personas muy eh, inteligentes en estas áreas del, del arte del Museo Sumaya y la mera verdad aprendí muchísimo y este y pues estoy muy feliz de haberlo he eh, realizado con todos mis compañeros de, de Wikimedia México. Uh, bueno, pues yo hice unos artículos pequeños este, de... Uh, Carpeau, por ejemplo, que uh, hizo unas esculturas para la fachada de la ópera de París, y, pero el artículo con el que más tiempo pasé fue con una técnica que se llama estofado, uh, que es una técnica eh, para hacer unos detalles muy ricos de oro en madera, y ese fue más que nada uno de los artículos en el que más tiempo pasé. Oh, definitivamente, este, ya estoy apuntada para la convocatoria de a julio para Wikimedia 2015. Entonces ahí estaré desde ahora hasta hasta que pueda.